Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, en el video del día de hoy les traigo un book tag, como dice aquí en el título de abajo. Es un book tag al cual yo le oía, pero viendo que ya me etiquetaron dos veces en este book, tag, pues sentí la presión, ¿verdad? Sentí la presión, entonces, pues sí, eso es lo que van a ver el día de hoy. Les traigo un book tag y siento que ya dije muchas veces book tag. en este. Me etiquetaron Moisés y Dianita. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar sus redes sociales para que vayan y lo sigan a estas fabulosas personas. Y pues vamos a comenzar. La primera pregunta es... ¡Preséntate! Soy Daniela, tengo veintipoquitos años, soy administradora de pymes, me encantan los gatos, amo, amo los gatos, amo las gomitas, las gomitas de dulces, las gomitas enchiladas... El regalo perfecto sería eso, amigos, uh -huh. ustedes regalen mi gomitas, yo soy feliz. Eh, mi temporada favorita es el otoño, amo pisar las hojas de los árboles, me encanta cantar, sé tocar la guitarra y un poquito de piano, soy zurda, amo el café, mi color favorito es el verde. <risa> la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en Booktube? Tengo que checar eso. Inicié esta cuenta en el año 2010. Y principalmente subía videos de cosas que me pasaban. O sea, ni siquiera los editaba, amigos, porque no tenía para editar. No sabía, pero yo quería aprender. Y conforme fue pasando el tiempo, yo subía como cosas que me pasaban en la secundaria. Videos, por ahí andan algunos. De hecho, creo que algunos están privados. Entonces, no los busquen, amigos. No los busquen porque no los van a encontrar. Y eh, posterior a eso, comencé a subir videos que me encargaban en la universidad cuando estaba estudiando mercadotecnia subía videos ahí yo era la encargada de editar los videos, subirlos y pues ahí ya tenemos nuestra super calificación sabía un poquito más a lo de la edición y todo eso y empecé a subir Document Your Lives o sea, era lo que más me encantaba yo lo hacía, lo subía y así y me servía como diario o sea, yo lo tomé como un diario, subía y todo lo cual amaba demasiado. Y cuando comencé ya a subir videos para Booktube fue hace dos años. Ya tenía esta espinita de querer subir videos desde hace un montón. Pero la verdad es que no me animaba, no sabía ni de qué. No, no encontraba algo lo cual compartir o lo cual hablar. O sea, podía hablar de muchísimas cosas, pero realmente sí me daba pendiente. De hecho, les voy a revelar que hice otra cuenta... En la cual subía covers, Me tenía que aprender los acordes. Y... Algunos estaban más difíciles que otros, ¿verdad? Y pues me llevaba mucho tiempo. Entonces, pues nada, ya no ya no subí covers ni nada de eso. Y me animé a ya subir contenido para YouTube. Y pues de ahí en adelante, eh, de repente tenemos altas y bajas. Pero pues aquí seguimos compartiendo eh, cosas de libritos. Y así, que clase de videos haces? Pues... Principalmente el canal es de hablar cosas de libritos, pero yo intento como hacer una mezcla de varias cosas, eh, sin perder como el objetivo que es los libros y así. Trato de meter que book tags, blogs, que básicamente hablo más de lo que me está pasando que de libros y así, porque se supone que son videos de reading blogs y todo eso, pero... Casi la mayoría de las veces les hablo de mi vida y cosas de ese tipo, lo cual me encanta porque, pues sí, es como les digo, es un diario para mí, un diario personal en el cual les puedo compartir a ustedes y me puedo compartir a mí misma si yo quiero verlo en un futuro y así, puedo regresar en el tiempo y ver lo que estaba haciendo. La siguiente pregunta es ¿Qué clase de libros lee? ¿Contemporáneo, novela histórica? Creo que un poquito de terror, porque es lo que hay más o menos como en mi librero. ¿Cuál es tu video favorito de tu canal? ¡Uy! Hay varios videos favoritos en mi canal. Uno de los videos que me encantan es este de aquí, que es el de Outfits, el cual me encantó muchísimo porque sí si le metí galleta, me esforcé muchísimo. Y de hecho, la canción ya la había escuchado hace tiempo y siempre sonaba en mi cabeza y como que yo me trataba de imaginar... Algo con esa canción, algo referente a Booktube Y pues nada, quedó con eso de, de los outfits con libros Hay otro video que también me encanta mucho Que de hecho no tiene nada que ver con libros ni nada Pero como les había mencionado anteriormente Yo antes, antes subía videos súper random Y hace dos años cuando terminé la universidad Hice un video de despedida para mi universidad Y... Ay no sé, la verdad es que me encantó mucho cómo quedó lo trabajé junto con otra amiga que también me sigue el rollo en esto de los videos Y me ayudó en varias tomas Y no sé, es un video que de verdad Al volverlo a ver me trae muchísimos recuerdos eh, De hecho, ese día que grabamos Había algo especial en la universidad Que era como Todas las personas que estaban estudiando administración de empresas Bueno, creo que un grado más abajo que el mío estaba haciendo de que una presentación de unas empresas estábamos ya despidiéndonos de todos nuestros amigos de los lugares en los que habíamos estado en la universidad de todas esas anécdotas y creo que unos días antes también hicimos de que una fuga grupal y nos fuimos a jugar de qué cartas y todo eso y no sé cada que lo veo me recuerdo mucho esa época de, de, de mi vida, de la universidad. No sé, me traen muy bonitos recuerdos y ese es uno de los videos que más más me gustan. Es pues todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este booktag. Yo amé hacerlo, aunque debo decirles que realmente me daba miedo. No sé por qué, pero me daba miedo. Para este booktag quiero taggear a algunos de mis amigos en Booktube. Y es soto Liz de Caminos Literarios. Roy de Roy Books y Amenjali Trejo. Así que sí, díganles que están tallados en este book tag. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links a los canales para que vayan y los sigan también y les den mucho, mucho, mucho amor. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!